Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda vencer. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina. Amor es un algo sin nombre, obsesiona a un nombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí, desengañado de bares y cantinas, de tanta hipocresía, de tanta falsedad. De los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al pensar. Se enfoque lo que está en el dinero, esta experiencia y se adquiere mucho más. Asumir compa con tu a mi experiencia, que no se aprende, no escuelta ni en hogar, esto se aprende en la calle, en la cantina, Copa tras copa bajo fondo musical, de la vitrola que te dice tantas cosas, y de los labios que te mienten al besar. Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan lento el beso que me diste, que a mi cariño lo encargo Qué culpa tengo yo si otros amores, me arrancan de tus labios los traigo Ven, qué culpa tengo yo de amarte tanto, si fue tu boca quien me enseñó un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte Y en un beso la vida Entre que yo has vendido Y si ayer me dio no olvido Hoy me matará tu amor Yo sé que otro te ilusionó mas yo lo comprendí y me alejé no quise perturbar la dicha que hay en ti dichosa quiero verte sin sufrir para que de aquí sin ninguna comprensión si yo sé que tu amor fue una ilusión por eso te dejé con gran dolor te abandoné porque sin egoísmo no vivo yo yo vivo yo el señor Ariel, ¿en serio? Ariel. ¡Chao, chao, chao! ¡La chante! ¡La chante! ¡La suelta!